En hiperlimpieza podrán contar con el exclusivo carro de lavandería Culinan, disponible en varios colores y medidas. Recomendamos el uso de este producto para lavanderías, hospitales, hostelería... El carro está fabricado en polipropileno y su estructura es de hierro cromado, que se caracteriza por su resistencia y ligereza. Gracias a sus cuatro ruedas, dos de ellas que incluyen freno, y a su mango de hierro es cómodo y fácil de mover disponemos de los carros culinan con una medida de 117 x 72 x 80 centímetros y con una capacidad de 330 litros y los culinan extra con una medida de 140 x 77 x 81 centímetros y con una capacidad de 450 litros Ambos productos están disponibles en azul y blanco.